Bienvenido, bienvenidos amigos de Mr. Rodoto por estar el día de hoy aquí con nosotros. Eh, bueno, y, y, y amigos de RoboJam, amigos de RoboJam, la verdad estamos muy complacidos de tenerlos a todos ustedes el día de hoy acá. Qué no pena, por aquí vamos organizando un poquito el chat para que se vea un poquito mejor, se está viendo demasiado grandote. Eh, bueno, chicos, muchas gracias por esos likes. Compartan la señal, por favor. A Mr. White gracias por el like. Compartan señal. Compartan con el, el primo, el amigo, el, el tío, la tía, el, la abuelita, el perro, el gato. Con todos sus compañeros. Todo, todo, todo. Con todo aquel que quiera que vean la señal para que esté pendiente de esta señal de Mr. Roboto. Entonces... Eh, hoy viene Dino, no, hoy no viene Dino, <ríe> si sí pueden ir al baño tranquilos los competidores están que se hablan, no hay ningún problema, eh, el día de hoy va a ser la, solo eh, estaré yo en la transmisión, desafortunadamente nuestro amigo mío Dino tiene compromisos laborales, recordemos que es festivo en Colombia, pero no festivo en Perú. Bueno, y ahí se, ahí se me desconectó el, el audífono. Un momento. Bueno, recordemos entonces, es festivo en Colombia, más no festivo en Perú. Entonces, eh, eh, por eso Dino nos puede acompañar el día de hoy, porque tiene compromisos laborales. Nosotros somos los únicos que estamos descansando aquí en, en la región el día de hoy. Entonces... Eh, me comentan si se está viendo todo bien. Si ahí, Oscar Guevara, gracias por tu like. Dice, excelente. Bueno, vamos a leer algunos. Dicen, Grupo Robocar, Palmira Valle del Cauca, presente. Excelente, lunes. Un saludo desde Bucaramanga, Poli Robots, Club de Robótica, Inem Robin, presente desde Bucaramanga. Buenos días, Valle de Upar, le saluda. Y Poli Robots, presente. Excelente a todos los que están dando el like, compartan, señal. Vamos, vamos, compartan, digan. Eso Angie, excelente Bueno, estamos muy contentos Por la respuesta que tuvimos De parte de los equipos Por ahí vamos a hablar con algunos equipos Porque hubo equipos, la gran mayoría de los equipos eh, Vicente Almendares desde Honduras Gracias al Vicente, mi gran amigo eh, Que también ha participado en Robo Llamantes La gran mayoría de los equipos Yo conozco a los, a los, a los coaches o a los entrenadores o conozco los colegios, pero por ahí hay un par que no sabía, no sabía, eh, que, que conocían el, el evento y me pareció muy agradable la sorpresa. Eh, porque hay algunos que yo sé que por medio de patrocinadores, los patrocinadores me dijeron con las acreditaciones que ellos tenían de cortesía, algunos equipos entonces uno conocía de dónde venían, venían referidos por qué por aquí dice Vicente, que saludos al representante de la ONU. Hoy no es de la ONU, hoy es de Colombia nomás. Hoy solo estoy como embajador colombiano, netamente, porque si bien hubo equipos de Paraguay, equipos de Filipinos, equipos de India y Canadá, todos los ganadores fueron de Colombia. Entonces digamos que Colombia se la hizo con todo, lo mismo que pasó en México, ¿no? que México barrió con todo. Eh, de, saludos desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Mare Colombia, presente claro, Johncito, John Corso, eh, ahí con, que está desde Minca. Va, ya vamos a empezar en forma con todos, estamos haciendo una introducción para que la gente tenga tiempo de entrar, vamos a reventar, vamos a reventar, eh, por favor, esos, esa caja de comentarios. Eh, queremos también tener, ojalá, ojalá llegar a los 100, person, ser 100 personas simultáneas viendo la transmisión, actualmente estamos en 27, entonces sería muy, muy rico poder llegar a eso. Robocar de Palmira presenta, ahorita vamos a hablar con Robocar que quedó en el podio en una categoría. Dubis Olivero, gracias por compartir la señal. Chicos, como decíamos, 137 equipos, la mayor representación en cuanto a equipos en un torneo de RoboJam. Siempre aclaramos que no todos los equipos son eh, pagos. Y me dirán los equipos que pagaron. ¿Cómo así? ¿Se puede gratis? No. Vamos a explicar. Eh, los patrocinadores que hacen posible estos, este evento son los que ellos eh, dan un dinero para poder dar premios. ¿Cierto? Y a esos patrocinadores se les da también unas acreditaciones de cortesía que ellos distribuyen en equipos conocidos hacen eh, algunos hacen concursos hacen promoción con esas acreditaciones para que la gente participe en RoboJam además de eso eh, nosotros tratamos de hacer algún, una especie de impacto social muy a nuestra manera y, y muy a pequeña escala, sabemos que es muy poquito lo que estamos haciendo ahora y queremos hacer más con eh, torneos donde son, por ejemplo, con SteamBots hicimos una alianza donde era un torneo del club de robótica para maestros, que hicieron un torneo para recaudar fondos, para hacer una página web para ellos, y es una página web para poder tener material para enseñarle al maestro sobre robótica. Entonces es una comunidad que, que no cobra nada, lo hace totalmente gratuito, y estaban haciendo un torneo para eso, entonces nosotros dimos unas acreditaciones, dimos unos premios y tratamos de colaborar con ellos inclusive de los seis retos que ellos hicieron a la final cuatro eran retos RoboJam sí que era bípedos, eh, ellos lo modificaron un poco bípedos, coloring colorint RoboSketch y SkillDrive ahí fue la primera vez que hicieron SkillDrive que fue hace una semana entonces esa es una forma de nosotros poder eh, a, eh, hacer bueno por aquí mandan otros saludos vamos a leer los últimos saludos antes de empezar y por aquí nos dicen que eh, bueno, Bolívar presente, Quindío, súper bien. Saludos desde Ibagué con Nitrobot, Bolívar Coin presente. Eh, dicen también que Bogotá y Cortocircuito presente. Eso, dejen de dónde nos están escribiendo. Súper bien. Quindío, San Solano, bueno, Robocar Palmira presente. Felicitaciones, Colegio San Francisco Solano. Eh, gracias, Daniel Lloyd y Miguel Alejandro por esta maravillosa representación. Bueno, felicitaciones. Eh, un saludo para todos los participantes de parte de Eddie Envera, Colegio San José de Las Vegas, Medellín. Skill Drive, picado para la próxima. Bueno, yo no sé qué significa picado. <ríe> me imagino que algo bueno, me imagino que algo bueno, Vicente, porque no sé qué significa picado en, en, en Honduras. Me imagino que, que estamos firmes, que está bueno para la próxima, ¿no? Bueno, gracias a todos los que están compartiendo señal. Vamos a entrar en, en forma en este momento. Entonces, un momento, un momento. Les voy a compartir la pantalla a nuestros participantes que están en casita para que nos vean. Eso. A nuestros participantes que están en casita para que nos vean. Eh, creo que ya ahora sí están viendo. Y vamos a ir eh, mirando aquí la pantalla. Muchísimas gracias. entonces Primero que todo, vamos a empezar eh, con la clausura de RoboJam Colombia. Lo primero que hay que decir con RoboJam Colombia es que bueno, tuvimos 137 equipos de eh, con cuatro países invitados, o sea, cinco países con Colombia. Tuvimos a Canadá, India, Paraguay, Filipinas. Canadá tuvo desafortunadamente, yo lo hacen muy bien y tiene un excelente robot pero tuvieron un percance con la voz de sus robots. Muchas gracias por compartir ahí, por tu like. Eh, y no pudieron competir bien. India, no quedó un podio, pero hizo una representación muy buena. Incluso en el, en el reto Colorid, tuvieron una eh, nos sorprendieron a todos con una propuesta escribiendo código en Python, que ningún equipo lo había eh, visto. Desafortunadamente, mmm, la suerte... Tuvieron mala suerte, pero excelente India. Paraguay lo hizo muy bien también los, en District que participó y Filipinas, primera vez conociendo el reto. Muchas gracias a Jenny Lu por eh, eh, estar con nosotros eh, haciendo todo esto que es la competencia. Entonces, les recordamos a los equipos en silencio, por favor, para poder eh, estar eh, concentraditos. Nuestros jueces. Los jueces invitados tuvimos un total, bueno, teníamos más jueces, pero a la final tuvimos eh, 15 jueces que participaron con nosotros. Eh, algunos jueces desafortunadamente a última hora no pudieron estar, por eso nosotros tratamos de tener ya tres jueces por reto. En caso tal de que alguno no pueda, pues igual tenemos día dos. Y Nuestros jueces tenemos de Paraguay a Guillermo Salcedo, Sebastián eh, Freitas, de Paraguay. Yo estuve en el reto ayer de colorín. Eh, y bueno, tenemos a Marcelo Ortiz. Él estuvo en Bristol Race. Omar García, que fue el, el juez de This Drill, junto con Janet Hurtado. Lola Rojos estuvo en, en Bristol Race. Tonio Toñito en Bumperbot, Eduardo Cruces también estuvo en Bristol Race. Esos fueron nuestros jueces. Tuvimos eh, cuatro jueces mexicanos activos, dos paraguayos, uno ecuatoriano. También eh, desde Argentina tuvimos a Ana Mendieta, que fue una de las jueces del de reto eh, Steam Task, una persona con una vasta experiencia en proyectos, una persona que ha sido eh, calificadora de proyectos para... Ministerio de Educación Nacional Argentina en, en el programa de Ferias de la Ciencia y fuera de eso es la persona de la directora de la parte de robótica en la Universidad Técnica Nacional en la sede de Tucumán. Entonces eh, Jorge Calderón, nuestro director de Royal Bolivia que es de JZbots eh, también lo hizo muy bien, él si no estoy mal estuvo en el reto colorín. Eduardo Sanrufo, que nos acompañó en Bípedos y también en Skill Drive, director del Robojam España. Y luego la selección local, los locales, que fueron nuestros amigos de, eh, bueno, estaban, estaban Rodríguez, un competidor, un entusiasta de la robótica, entrenador también, eh, que ha sido, eh, fue docente de robótica por muchos años con niños, jóvenes y adultos. Janet Hurtado, Janet Hurtado, que es una gran amiga, trabajó conmigo prácticamente empezamos con la robótica juntos, ella empezó un poquito antes que yo, eh, aprendí mucho de ella y eh, la verdad fuimos a competencias internacionales juntos y demás, entonces eh, excelente, ella estuvo en RoboSketch y ayudó un poco en this Drill también. Rafa Barrios, nuestro amigo Rafa estuvo en BumperBot, eh, Rafa hizo una excelente labor excelente entrenador, una persona que conozco de hace muchos años, Juan David Vargas y Ángel Hernández de Red Corre, que es la red colombiana de robótica educativa. Eh, ellos son cofundadores de esta red para que vayan a la página de Red Corre. Eh, y Juan David es el, en este momento, el director de la red. Eh, Ángel Hernández es el director de Maker School, que también fue patrocinador, hizo posible también uno de los retos, que fue el reto Skill Drive. Bueno, ah no, el reto Colorín, disculpen, el reto Colorín, porque Skill Drive fue Colombianízate, Coltecnic Colombianízate, que una gran empresa, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, antes de empezar, eh, vamos a mostrar otra cosa, que es los, los eh, entrenadores, eh, perdón, los patrocinadores, pero antes de los patrocinadores está el staff, ¿Quiénes estamos detrás de cámaras haciendo todo esto posible? Teníamos ahí un partido, irónicamente un partido, Colombia-Perú. ¿Sí? Para los que sepan de fútbol, saben ¿sí? de qué les estoy hablando lo que pasó el viernes. Colombia-Perú, pero bueno. Dino, el presentador, organizador, a Dino y a su equipo, muchas gracias. Que es Antanuel Damián, también conocida como Yomo. Juan Pablo Vargas, que estuvo el domingo. Y Michael Gamarra, que estuvo el día sábado. Eh, por este lado estuve eh, aquí su humilde servidor Eduardo Restrepo como organizador juez de apoyo logístico tuvimos tres grandes jóvenes que siempre nos ayudan que eran eh, Angio Campo que estuvo el día de ayer domingo Jimena Palacio que estuvo el sábado y yo en la mañana y John Mario el domingo por la el sábado por la tarde perdón sábado por la tarde ahora sí los patrocinadores los que hacen posible que este evento se lleve a cabo estos son los que hacen posible que el evento eh, suceda, ¿sí? Sin ellos no es muy difícil hacer el evento. Ya lo hemos hecho sin patrocinadores, pero créanme que los patrocinadores son los que hacen que, que sea posible. Entonces, primero aquellos que eh, invitaron porque nos dejaron usar sus redes y demás, sus comunidades, Robotics International Community, al grupo de líderes del cual pertenezco. Muchas gracias a la Red Colombiana Robótica Educativa, Red, Col -Red. También por distribuir el contenido con sus miembros. Y tuvimos apoyo de, eh, bueno, de Let's Go row with Tech Hunter Entertainment, que es eh, el equipo de Dino. fue bueno, eso es el tricop Arequipa se unió con un premio que también, inclusive lo vamos a decir, fue cedido por parte de uno de los equipos del torneo pasado. Ellos dijeron, vea, nosotros este premio no lo vamos a utilizar por algunos motivos, se habló con el patrocinador y el patrocinador mantuvo el premio para esta competencia. ¿Listo? Entonces, Certico, muchas gracias a Henry Hanco de Certico, Arequipa, Perú. Y a Tatiana, Tatiana, mi amiga, gran compañera también de los líderes de robert Institute International Community, con ScienceBot, también se unió dando dos certificaciones para, o oh, sea, no me acuerdo si es una o dos, no, una certificación, ahorita miro certificaciones para cursos para cursos y eh, súper, súper importante sí, creo que son dos eh, súper importante porque gracias a esto eh, podemos podemos dar premios a ustedes sí, es para nosotros es, es increíble es fundamental poder tener esto para poder darle a los equipos bueno ahora NOVA, eh, aliados estratégicos, tenemos a NOVA Robot, que estaba en el reto Bomber, Baker School en, en Colorín. Coltecnic Colombianízate estaba en Skill Drive, a los que no sepan, ese reto fue gracias a Coltecnic Colombianízate. Ellos comisionaron, querían comisionar un reto, querían patrocinar, pero quería que fuera un reto radiocontrolado. Se diseñó el reto para ellos, les gustó y se hizo. Muchas gracias. Coltecnic. todo lo que necesiten de insumos. Material electrónico de robótica, por favor, en la página de Coltenix, colombianizate.com.co, eh, vayan, ahí la encuentran y ahí pueden comprar. Envíos a toda Colombia. El, el envío es un, un precio muy módico, entonces, por favor, eh, lo pueden hacer. Escuela Robótica, el Chocó, allí, mi García, muchas gracias. Él patrocinó, fue el evento pasado, pero se canceló la categoría, entonces lo pasamos para este y tuvimos cuatro equipos inscritos, desafortunadamente uno no envió, pero tuvimos tres equipos que enviaron y eh, muy buenos proyectos. Ya los publicamos, ya dimos la premiación de eso. Y Polux Polux en sus 10 años en el Robo, es que se unió. Pollux es un, un equipo de robótica que está cumpliendo 10 años y ha ido con toda, participando más que nunca en torneos, participando más que nunca, apoyando algunos torneos. Entonces, muchas gracias a Pollux. Super inventores en, el, en la carrera de IPEDOS. Muchísimas gracias. Marina Orth, que lo hizo con Disdrill. Eh, muchísimas gracias a Marina Orth. Y, y también al equipo eh, de Pigmalión, ¿no? A Freddy. Freddy, muchas gracias. Eh, Pigmalión, que siempre nos acompaña eh, como patrocinador y él esta vez lo hizo en la categoría Bristol Race, que fue la de los chiquis, la de los robots cepillitos, que wow, nos dejaban como récord 1.8 segundos en un metro y medio. Esos robots, esos robots volaban. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia con lo que están esperando todos los equipos que están en sala. Antes de empezar, vamos a mostrarles un un, un, un video un video de eh, algo que preparamos para ustedes especialmente se llama cosas que pasan son las cosas que pasan en la competencia y bueno vamos a, yo voy a dejar de compartir aquí para los chicos del mit vamos a tratar de compartir toda la pantalla no sé si se alcance a ver eh, enseguida todo compartir bueno, ahí no sé si alcancé a ver todo chicos eh, vamos a ver en este momento eh, a todos muchísimas gracias y vamos a ver las cosas que pasan en la competencia de RoboJam ahí en la regla es muy claro ¿no? la regla dice en cuanto a lo siguiente, dice preparación del reto, ¿Sí? bueno, ahí, ahí el internet, me encanta cuando el internet coopera, eh, perdón, en, en preparación del reto, dice, ya se me donde lo dice, <risa> ahí decían que los costos son más o menos 300 mil pesos colombianos, que así, eh, más o menos, más o menos, estamos hablando de unos 90 dólares. Sí, unos 90 dólares colombianos. De 80 a 90 dólares colombianos. Pero vamos a ver si vemos ya el dibujo como tal. Eh, desafortunadamente está, no sé qué pasa con el video. Si sí, no, simplemente vamos a ver el final para poder continuar y ver distrito. ¿eh? Sí, algo, algo pasa, no sabemos qué puede ser que pase ahí con, con este reto. No me este pero bueno. Igual lo hizo muy bien, hizo la, la sin embargo quedó tocando una de las figuras. La X, pero yo, entonces, como quedó tocando una de las figuras, por eso tuvo penalización de un minuto. Y eso hizo que eh, igual lo hizo muy bien. Entonces, pues, en primer lugar. En lugar. felicitaciones a los equipos que hicieron sin penalización, ¿no? Que fue Lighting Bull eh, Cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan, si mira, así sea la última parte del reto. Vamos a tratar de refrescar Y si pues avanzamos. Después trataremos de mostrarlo. ¿no? Bueno. Ahora sí. Bueno, aquí vemos que me tocó así porque lo hizo muy bien. Me tocó así porque se está demorando en cargar. Muy buen código. Bueno. Aquí vamos. Anda muy bien. Muy rápido. Muy rápido con el código, ¿no? Y hace unas diagonales muy interesantes. Ok, no vaya a empezar todavía. Espera el visto bueno. A mi parte listo listo empezamos entonces cuente ¿No eh, tiene que contar por favor tiene que contar <risa> <risa> <risa> un poquito más atrás, línea, atrás eh. ah, okay. ahora sí cuenta muy fuerte a ver, eh, no sé si lo escucharon o no lo escuché. Eh, no, no, no. Bueno, cualquier reclamo, por favor, luego a Mr. Roboto. Vale, entonces vamos con el siguiente que sería. La meta va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y el robot va a llegar y ha llegado a la meta. El robot Magdalena 3 ha llegado sin problemas. Vamos con el puntaje de nuestros jueces. Tengo uno, un minuto cuatro segundos. Yo tengo 1.5. Yo tengo 1.5 también. Listo, entonces, eh, Roboto, ¿tu, tu micrófono. Ok, 185 puntos. 185 puntos para eh, Magdalena 3, que logra un 265. 245. Ok. 1.5 es 245, ¿no? A ver, decíanse por favor, sumen bien Chicos, ingeniero ¿Cuántos ingenieros se necesitan para hacer el cálculo Del puntaje? Sobre 55 Más 135. 100. ¿Perdón? 145 Perdón, eh, ok, entonces 145 puntos Para Magdalena no, espera, 3 Espere, un momento a, a, a, a mí me dio un minuto cinco, o sea, me sobraron 50 segundos, ¿correcto? ¿Cuántos segundos le cuántos segundos sobraron? Aquí falta el meme de la señora pensando, calculando. No. Se sobraron 55 más 5 puntos. 1,95. Eh, sí, 1,95. 1,85. No, 95. 55 segundos. Señores, somos ingenieros, por favor. <risa> ah. Yo marqué. La me marcó 65. O sea, me sobraron 55. Ok, otro. chicos, chicos aquí ¿Yo? en el Facebook, ¿5? necesito que me ayuden con algo. Chicos aquí en el Facebook, necesito que me ayuden con algo. Por favor, todos hagan un comentario con el hashtag jueces sumen bien. ¿Vale? Todos, por favor, el hashtag jueces sumen bien. ¿Vale? Ok, entonces jueces me confirman el puntaje oficial final jueces no sé por qué la calculadora me está dando 195 es porque <ríe> llegamos a cálculo 5 si sí, es 185 pero es que estoy, ah, es que estoy en en Radian. 185 <risa> Uno, dos, tres. Ahí va el robot Doom E. Está en la esquina, cuidado que se va y se fue. Se fue el robot hacia el cuadro D. Se está haciendo la de Michael Jackson, el robot. Y va a llegar y ha llegado de retro hacia la letra D. Así que bueno, vamos a conocer el tiempo oficial de los jueces. 56 segundos. <risa> exactamente, 56 segundos. En el caso mío, exactamente wow. 56 segundos. ¡Wow! Ya, apague y vámonos, dino, apague y ya. Bueno, chicos, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos los equipos. Entonces, en este momento, eh, simplemente les queríamos mostrar... Eh, que, bueno, un poquito de humor, un poquito de humor ahí que tuvimos con, eh, con esos momentos, con esos momentos de, de eh, lo que es la competencia. Entonces, ahora sí les vamos a compartir a los equipos otra vez el PowerPoint de la clausura para poder eh, mostrarles. Bueno, ahora sí, ahora sí, chicos. Estamos en materia vamos a ir muy rápido los comentarios cuando llaman a equipos cortos, por favor. Primero, el reto Steam Task, que vamos a premiar el tercer lugar desde Bogotá, Cundinamarca. Prenden micrófonos si están presentes, por favor. Corto Circuito, con su proyecto jardines Verticales Automatizados. La profe Angie de Corto Circuito, estamos por ahí, Angie. Sí, muchas gracias, la verdad es un proyecto de varios años, entonces es muy bonito saber que vale la pena seguir continuando este proyecto de investigación. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Angie, eh, bueno, no, no vimos tu cámara, ¿la tenías prendida? Prendes tu cámara, porfa. Aló, Angie. Angie. Angie. Hola, ya está encendida. Ay. A ver, ahora sí, ahora sí, Angie, ahora sí. Ahora sí te estamos viendo. Bueno, entonces, un proyecto de varios años. Por ahí los jueces les dieron unas recomendaciones porque el proyecto muy bueno, pero de pronto la forma como lo presentaron podía haber sido diferente. Fueron los únicos comentarios ahí. De todas maneras, muchísimas gracias eh, a los que no saben. Angie era una de las personas que yo hablaba con ella casi todos los días porque me, me llegaba dinero a la cuenta de la competencia y yo no sabía de dónde llegaba. Y yo, Angie, venga, sus, sus equipos están consignando… ¡Ay sí, qué pena! Es que ellos consignan cada estudiante, entonces son, cada uno consigna como 10 mil, 11 mil pesos, entonces eso llegaban esos, y me llegaba una, dos, tres, cuatro, y yo, es, yo, ¿de dónde viene ese dinero? Me están regalando plata. No, mentira. A cortocircuito que lo vamos a tener más adelante, porque no se quedaron contentos con el tercer lugar y, y hay por ahí otro podio. Muchas gracias, Angie. Gracias. Perfecto. Y a, ahora sí, qué pena, no les estoy compartiendo la pantalla, el PowerPoint a los otros, a los equipos, pero es para poder agilizar un poquito. Bueno, en el segundo lugar, en el segundo lugar, la Fundación Marina Earth con InnoCIS. Por ahí Andrés o, o, o Liliana de Marina Orte están presentes o alguno de los chicos. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes. Súper, súper. Prende tranquila Liliana la cámara, porfa, para que te podamos ver. Y, y bueno, Lili, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Cómo viste esta competencia? No, súper bien. Eh, ojalá que hubieran eh, ha habido muchas más eh, personas escritas. Es muy interesante el reto, me gustó muchísimo. Bueno, Lili, muchísimas gracias a ustedes por participar. Se les agradece bastante. Y bueno, muchas gracias porque yo sé que no participan solo aquí, sino en otras categorías, donde les fue bastante bien. Entonces, felicitaciones a la Fundación Marina Ort con su, todos sus equipos, Escolor, su con todos los nombres que tenían, todos bajo la sombrilla de la fundación, entonces felicitaciones Muchísimas gracias Perfecto, y ahora vamos al primer lugar primer lugar con Lighting Blue Lizards de Columbus School Jardines Verticales Inteligentes los chicos de Lighting Blue Lizards ¿está por ahí Juliano? ¿alguno de los chicos? No sé, no sé si están por ahí presentes bueno, si no están presentes, de todas maneras les damos un abrazo. Muchísimas gracias a los chicos de Light and Blue Desert por haber competido eh, con nosotros. No, son, eh, no se quedaron tampoco contentos. También tienen por ahí varios podios. Los tres equipos que presentamos tienen varios podios. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. En RoboSketch, la categoría RoboSketch que ya la, ya la publicamos también. Entonces, tercer lugar para el equipo Starbots, Starchick, Lucy, Starbots, está por ahí Luciana, no sé si Luciana alcanzó a ingresar, a ver, para ingresar, Lucy Vázquez, ¿estás por ahí? Parece que no, de todas maneras, muchísimas gracias, felicitaciones, Colegio Marymount School, una alumna mía que, la verdad, yo vi el proceso de, de preparación de ellas, fue independiente porque yo, no les, yo les dije ustedes solitas se preparan yo no les puedo ayudar chicas de séptimo grado 12 y 13 años entonces ella todavía ella cumple 13 en octubre entonces eh, dijo que quería participar aquí y lo hizo súper bien segundo lugar para lighting blue lizards con da vinci bot da vinci bot entonces bueno por ahí acaba de entrar alguien vamos a ver quién fue que entró ah, bueno no todavía no entonces, David Chivo de Lighting Blue Lizards están presentes, por ahí me prenden micrófono, por favor. Eh, felicitaciones a Julián Zúñiga y a sus chicos de Lighting Blue Lizard. Ellos también son equipos de FRS, de First Robotics Competition. O sea, también hacen cosas mucho más avanzadas. Y el primer lugar, por ahí repetimos con Angie, a cortocircuito, corto, ex. Angie, prende tu micrófono de nuevo y di, chicos... Triunfamos, chicos, triunfamos. A ver, Angie. Desde febrero estamos entrenando para Sketch y pues es, los chicos ya han generado un nivel amplio en, en la competencia y pues bueno, vamos ahí esforzándonos y pues la verdad sí fue una alegría muy grande porque llevamos ya mucho tiempo buscando ese premio. y, Entonces, y Muchísimas gracias. Y eso es un premio, eso es un mensaje para los equipos que a veces lo hacen la primera vez y ya no ganan, entonces no vuelven a participar. No, o sea, ellos no... La gran mayoría de los equipos del de ya han participado en dos y tres torneos ya. O sea, ya llevan una trayectoria. Y los que son nuevos, esperamos que continúen para que vayan teniendo ese... Porque es que también es diferente a otros. Hay algunas competencias que tienen también retos parecidos, pero, pero eh, el nivel es... Oh, oh, o no, o no lo tienen con requisitos técnicos como lo tenemos nosotros, o el nivel es un poquito más de principiantes. Nosotros tratamos de, de ir mezclando, ¿no? Intermedio, avanzados y demás. Entonces, Angie, no queda sin darte las gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y de verdad, de que continúe. Te esperamos por aquí. Ya al a al All Stars, o sea, ya al torneo de campeones y esos chicos ya para que demuestren con... Equipos de México, equipos de, de India, equipos de, de en Eslovenia. Ya tenemos eh, inscrito equipos de Polonia, Croacia, Turquía. Eh, están en Kazajistán, están en este momento cerrando. O sea, un montón de equipos que, wow, eso va a estar espectacular. Muchísimas gracias, Angie. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora seguimos con el reto Disdrill. En Disdrill estamos con, en tercer lugar, con Starbucks Galactic Girl, Galactic Girl. No sé si Ana, Anita, Ana, Ana María está por ahí. Anita, si estás por ahí, me haces una cenita y te dejo hablar, no hay problema. De lo contrario, continuamos con el segundo lugar, que fue Pollux Uh, Pollux U, Pollux U, Pollux U. U, yo sé que Pollux U sí está por ahí. Por favor, Caro, Caro Álvarez, por favor. Prende. Hola, Hola car está? Carito. Lea, le voy a hacer la pregunta de rigor. Le voy a hacer la pregunta de rigor. <risa> bueno. Eh, eh, a ver, ¿en la casa ustedes compiten mucho? ¿Usted y su hermano? Mi eh, no? hermanito y yo, <risa> sí, sí, bastante. ¿Bastante? Sí, esa es una manera en la que nos entrenamos. Porque, Pero, venga, usted es la mayor y le ganó el hermanito... <risa> Sí, ah, es que él es muy talentoso. Excelente. Bueno, aquí un paréntesis, yo a Caro y a, y a Mateo los conozco desde hace muchos años. Eh, yo creo que la primera vez que vi a Caro, Caro estaba por ahí en grado sexto séptimo, tenía por ahí 12 o 13 añitos. Sí, y, séptimo. Y, y, y Mateo era un niñito, Mateo tenía por ahí 10 añitos. Eh, por ahí unos 10 añitos cuando, cuando yo lo conocí, por ahí estuvimos en torneos también internacionales, por ahí estuvimos en pro Raven en, en Estados Unidos juntos con el profe Anderson que hace una espectacular labor y, y Anderson un abrazo también, ¿no? Eh, bueno, Carito muchísimas gracias, sí. muchas gracias por participar y bueno Listo. felicitaciones pues por esos logros Sí, para los 10 años de Polit. Eh, trabajamos bastante, muchas gracias Excelente, carito. Bueno, muchísimas gracias. Y continuamos entonces ahora con el hermanito, el hermanito chiquito, que es Mateo. A ver si Mateo está presente para que Mateo pues, nos diga si, si fue muy satisfactorio ganarle a la hermana. A ver, Mateo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. <risas> bueno, cuénteme, cuénteme. ¿Cómo es eso? Sí, um... ¿Usted, usted va donde su hermana y le dice, te gané. o ¿Cómo, cómo es la cosa? A ver. <risa> eh, pues el día de la competencia eh, los dos vimos el reto a la misma vez y bueno, cada uno está en su habitación encerrados, concentrados en el reto y bueno, yo cuando lo terminé, eh, esperé a que mi hermana eh, pues nosotros tenemos un grupo en Pollux donde mandamos, cuando realizamos el reto montamos ya el forms, cierto o enviamos el reto y ya luego lo enviamos al grupo de WhatsApp. Entonces yo estaba esperando aquí a mi hermana eh, sí, lo enviara sí. por el grupo. Y, y bueno, pues yo le envié primero. Entonces no, díganos la verdad. Usted, usted terminó, le dije, no le voy a decir, pero yo ya me voy a desayunar hasta <risa> luego. y, y Cierto, usted, usted es de esos. Así, no mentiras. Eh, Mateo, no queda sino darte, eh, felicitarte, de verdad, te conozco desde que estás muy niño. Te conozco desde que estás muy niño. Eso solo indica que yo ya estoy muy viejo, pero eh, te conozco desde que estás muy niño he visto tu, tu evolución en este campo de la robótica. Entonces, felicitaciones en todo lo que venga. Ya estás en grado 11 este año, ¿correcto? O sea, te gradúas. Sí. Ya te graduas del colegio. Entonces, felicitaciones en todo lo que venga para ti. Muchísimas gracias, Mateo. Y vamos a continuar con la siguiente categoría. Que es en este momento el Bristol Race. Para Bristol Race tenemos tres equipos que son ya veteranos en esta categoría. Primero, con Nova Robot, el equipo Nova Readbot. No sé si María Ángel está por ahí presente. A ver, María Ángel, nos deja saber si estás presente, por favor. María. Hola, María Ángel, qué rico verte. A ver, cuéntanos, María Ángel, ¿cómo, cómo te sentiste en la competencia? Me sentí muy alegre, muy eh, con muchos positivos de ganar. Eh, eh, yo sé que cuando nosotros quedamos de cuatro, cuarto puesto, Quinto puesto, cualquier puesto No importa, es para ganar Y eso es Lo que importa es que nos divertimos Excelente María Ángel Esa es la actitud Y yo sé que eso es algo que, que en Nova Robo Trabajan mucho con los chicos Entonces felicitaciones, no queda sino felicitarte Tú ya eres una supercampeona Porque tú ya tenías Acreditación para el Robo ya All Stars Tenías una y ahora tienes otra Entonces como tienes dos acreditaciones si tú quieres puedes estar en dos retos, porque tienes una de febrero y ahora tienes una de este. Tú puedes ir a dos retos o puedes invitar a un amiguito para que participe también en el internacional. Entonces, eso ya lo decides tú, mira la cara de María Ángel. Entonces, no hay ningún problema. Eh, las acreditaciones, eso se hacen llegar a, a, a tu entrenador que es Juan Diego eh, y, él, y él tiene esa información. De todas maneras, María Ángel. Felicitaciones, eso es tú para morderse las uñas ese reto, porque la diferencia fue una décima de segundo, fue uno, ellos sacó 1.9 y el ganador empató eh, eh, con el segundo puesto que fue también 1.9 y el ganador hizo 1.8, o sea, eso fue de morderse las uñas. María Ángel, felicitaciones. Muchas gracias. <ríe> ok, con mucho gusto y continuamos en este momento al segundo lugar. Qué es la gente de la Fundación Marina Earth con el School Earth 2 y el robot Spirit. A ver, por ahí creo que es otra vez Liliana, si no estoy mal. O Andrés. Hola, Eduardo. Ah, bueno, John. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Eduardo. Bueno, cuénteme, Vamos. cuénteme. Andrés, ¿cómo fue esa...? Es, es, cómo, cuénteme, ¿cómo fue? ¿Muy emocionante? Bastante. La verdad, ese segundo puesto... Fue muy luchado. Y, y, muy y, luchado. y, y esa diferencia, ¿no? que fue mínima, ¿no? Esa diferencia fue mínima. Sí, sí, fue mínima. Y después para la... Cuando se hizo, se hizo el desempate fue como por dos segundos, si no estoy mal. Dos segundos fue el desempate. Dos milésimas, perdón, fue el desempate. Entonces sí fue algo como impresionante, sí, por... pero lo más importante, es que los niños estaban muy felices y se divirtieron mucho. Sí, fueron dos décimas, fue como 2.1 contra 2.3, algo así por el estilo. Entonces, felicitaciones de verdad a toda la gente de, de, de la Fundación Marina Ort, que yo sé la función, que los conozco hace mucho, los sigo hace mucho, tengo grandes amigos que trabajan ahí, entonces conozco el alador de la Fundación y felicitaciones. Bueno, y yo creo que para el siguiente me quedo contigo más bien, ¿cierto? Eh, que... <ríe> Vamos sí, a, pre sí, pero vamos a presentarlo, pero déjame lo presento primero. Que el primer lugar fue el equipo School Earth 3 con el robot Curiosity. Y creo que seguimos con Andrés sí, porque sí. era el mismo equipo. Entonces, felicitaciones, ¿no? Ese 1-2, eh, muy bien logrado, felicitaciones. Querían el 1-2-3, pero bueno, con el 1-2 quedan contentos. No, no, ya Curiosity fue algo muy charro porque las dos primeras rondas hicimos 19 segundos, después 33 y ya pues en la última sí logramos pues como hacer el 1.8, que fue algo muy sorprendente, la verdad. Y, y esas son las cosas que pasan en estas categorías y que uno no puede predecir. De todas maneras, Andrés, felicitaciones, continúa así y ya prepararse para el Robo to Stars Torneo Nuevo Campeones en octubre. ¿Listo? Un abrazo, Andrés. Muchas gracias. Listo. Entonces, en este momento continuamos con el siguiente reto, que es el reto Bumper Bot. Y para el reto Bumper Bot, ya vamos acabando las categorías, para el reto Bumper Bot tenemos lo siguiente. En tercer lugar, el equipo 20 Etnia en Vera, nuestro amigo Luis Carlos del de Colegio San José de Las Vegas, por ahí, Luchito, Luchito. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Qué roto, muy bien, muy contento con, con el evento. Eh, primero que todo, felicitarte por eh, promover la robótica en todo el mundo. Ya no es en Colombia, ya no es en Latinoamérica, es en todo el mundo. Entonces, felicitaciones eh, por promover esas eh, competencias de, eh, para un nuevo mundo en nuestros jóvenes, gracias Mr. Robot Bueno, no Lucho, y, y, y bueno, a pesar de los problemas, cosas que no vamos a mencionar que pasaron en la categoría eh, bueno, el Robot Etnia lo hizo muy bien, que había quedado con un sabor, como dice el Totono Grisales, el sin sabor amargo el sin sabor amargo por, en, la, en el torneo pasado que por poquito no se metió en el podio, entonces volver a estar en el podio es muy satisfactorio me imagino estos retos eh, llevan siempre a superar eh, los obstáculos y pues para los chicos fue un desafío eh, mirar cuál era la mejor manera de, de resolver el reto, de hacerlo eficiente. Y bueno, eh, se tuvo una primera manga en, en esta ocasión eh, desfavorable porque no contábamos con una solicitud que hicieron los jueces y bueno, eh, ahí se perdió algo de puntos, pero queda la satisfacción de, de haber podido ir una invitación al eh, All Stars, en donde seguro Bit Etnia va a estar dándola toda y luchándola to con todo. Perfecto, Lucho, muchísimas gracias. Entonces no queda sino felicitar a BIT del San José de Las Vegas. Participaron con varios equipos en varios eventos, pero aquí lograron podio. bueno y bueno, vamos entonces con el segundo lugar que fue el equipo Nitrobot desde Ibagué. Desde Ibagué, Tolima, Nitrobot, Scorpivot. A ver, está la, mi gente Ibagué. Buenos días. Muy buenas, ¿cómo están? Bien. Gracias. Dale, Juan Pablo, ¿tienes cámara prendida? ¿Puedes prender camarita? Eso, perfecto, Juan Pablo. Dinos cómo viste este evento, ¿cómo te pareció? Me pareció muy chévere, muy emocionante porque yo ya participé una primera vez, no me fue tan bien, pero aquí que ya me esforcé con mi profe mucho, eh, logramos un puesto bien. Excelente, entonces Juan Pablo, felicitaciones, hiciste una gran labor y bueno, ahorita les vamos a decir algo porque los, todos los puntajes ya se les mandaron a los equipos por correo y también se mandó por el chat a los entrenadores. Pero también hay una forma donde pueden ver el ranking. Pueden ver el ranking, cómo están posicionados a nivel mundial de los eventos de RoboJam. Entonces, hay equipos, tenemos equipos que por ahí tienen un primer puesto, hay un sistema de puntajes para que lo vean y vean cómo están en relación con los demás equipos del mundo. Eh, bueno felicitaciones, felicitaciones Juan Pablo y, y muchas gracias esperamos muchas que gracias. lo hagas muy bien en el Robo Jam All Stars bueno y seguimos con el primer lugar de esta categoría el primer lugar de esta categoría que es el robot Robin, inem desde Bucaramanga con Skynet a ver por ahí, yo creo que es la cámara de Heidi si no están, estoy mal por ahí, buenos días hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Mr. Robot? No, yo estoy muy bien. Y venga, es que estamos hablando de las de las disputas entre hermanos. Eh, en, en la competencia pasada, su hermano le ganó a usted. Él quedó de primero y usted de tercer lugar. Sí. Y usted de tercer lugar. Y usted dijo, Yo no me quedo con estas. Yo quiero ir a ese Robo All Stars. A ver, vamos a prepararnos o cómo fue ese proceso. Sí, preparándome, venciéndome también, porque yo no me puede ganar tampoco, o sea, como meta personal para mí, también superarlo él, porque él ganó de primero y yo quedé tercera, y en esta vez sí pude quedar de primera. Excelente, excelente, bueno, eh, te felicito, de verdad que lo hiciste muy bien, el robot lo hizo de excelente manera, entonces bueno, a prepararte con toda, me imagino que eso va a ser un entrenamiento en familia, para tratar de hacer ese 1 y 2 en ese Robo Jamol All Stars, y, y yo creo que, que ya vas a decir, vea, vea, allá está el papá y dice que sí, que sí. <ríe> Excelente, porque yo sé que, que esas son las metas. Felicitaciones, una, una familia unida en la robótica. Y lo que más me gusta de esa familia es que tiene el alimento de campeones, el alimento de los robotistas, la pizza. La pizza. Así, así <ríe> celebran en esa casa. Entonces, felicitaciones y bueno, esperamos verte de verdad que les vaya muy bien a ti y a tu hermano en la competencia de Road Jam Stars. un abrazo Muchas gracias, ahí nos veremos Claro que sí bueno, y seguimos en este momento con la siguiente categoría que es la categoría de Pills, Viper Race aquí hubo un pequeño, una pequeña modificación porque eh, no había restricción de que tuviera que ser Coloto ya podía ser con cualquier sistema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la competencia? Tuvimos tres otros y otro, otros dos robots con otro sistema. Los otros no les fue muy bien y del, con el otro sistema alcanzaron a llegar a la meta. Como solo hubo dos equipos, solo hubo dos equipos que pudieron llegar a la meta, eh, los otros tres quedaron pues desiertos. O sea, el tercer lugar quedó desierto. Solo se da primero. Y segundo lugar, ¿listo? Entonces, habiendo dicho eso, quedamos entonces en este momento, vamos a mostrar que el segundo lugar se lo lleva Maker School Maker School 1. A ver si están por ahí, Ángel, Paco, si estás por ahí. Bueno, hola, ¿cómo estás? La cámara que dice Sebastián, hola. Hola. Cómo estás? Cuéntame cómo te parece la competencia. Muy buena, la verdad. Eh, aquí pude aprender muchas cosas que no solo tienes que depender de un solo robot, sino puedes ampliar las, las redes para descubrir otros sistemas. Por ejemplo, por ejemplo, el robot que utilizamos fue un Cribot diseñado por Ángel Hernández. Y entonces tuvimos correcto. algunas dificultades porque el robot lo terminó en la madrugada y se tuvo que venir para Cincelejo, pero lo bueno es que pudimos alcanzar el podio. Eh, correcto, y fue algo, ese equipo eh, fue algo que fue a última hora, apenas 48 horas antes me, me escribe no, ya lo estamos diseñando. Y yo, pero ¿cómo así? La competencia es en dos días. Pero bueno, felicitaciones. Eh, felicitaciones por ese segundo lugar. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con el primer lugar. Gracias a usted. No, a ti. Bueno, primer lugar que es un conocido ya... Ya había tenido, ya había, él ya había tenido podio en el primer Jam, tuvo un tercer lugar y en este no se quedó con las ganas y quedó de primero. A ver, Eliud, ¿estás por ahí, Eliud? Hola, muy buenos días. saludo a todos. Hola, Eliud. Cuéntanos, Eliud. ¿Cómo viste vi esta competencia? ¿Te gustó volver a ganar? Sí, mucho. este eh, Primero que todo, le doy las gracias por darme otra vez la oportunidad de participar. Y la competencia estuvo muy chévere. Eh, así como decía mi amigo, aunque tuvimos algunas dificultades, el otro se terminó en la mañana, eh, Gracias, al menos, de que logramos alcanzar la victoria. Bueno, es el Cribot, el Cribot, el robot Cribot, lo terminaron temprano, participaron con él, felicitaciones Eliud, un gran abrazo a tu tutor y entrenador, que es Ángel Hernández, que toda la labor que él hace con Maker School, la Fundación Despertar, es sin ánimo de lucro, es totalmente gratuita para los chicos de esta región, él está en, en, en la región de Sucre, Departamento de Sucre, especialmente aquí, él es de Tolu, pero estos chicos son de Cincelejo. Entonces, felicitaciones por haberte atrevido a participar y por eh, esa, ese logro. Muchas gracias. Ok. En este momento, entonces, nos dirigimos al siguiente eh, categoría, que es la categoría Coloring. Ya vamos terminando, ya vamos terminando la categoría Coloring, que eh, tenía la programación en vivo. Aquí es donde todos quedamos con la boca abierta. Y ahora vamos a explicar por pues, qué quedamos así. Entonces, en coloring el tercer lugar, el tercer lugar con 73 segundos, si no estoy mal, fue Robocard y el Robot Carbot. A ver, si estamos por ahí, ahí está la gente de Robocard. Hay alguien de Roca sí, por presente. Sí, bueno, señor. hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? Buenos días, ¿cómo muy bien, Juan Manuel, cuéntanos. Yo le hago una pregunta. Yo nunca supe cuando yo vi que se estaba escribiendo gente de Palmira, yo dije, uy, me conocen en Palmira Valle. Qué maravilla. A ver, cuéntanos, ¿cómo supieron ustedes de la competencia? Pues por medio de la institución educativa Cárdenas Centro, que es donde nosotros pertenecemos, ya en algún tiempo habíamos competido en otras partes. Entonces me parece que allí fue que te conocimos. Ahora, se estuvo investigando por medio de nuestros tutores la profesora Ximena Paola Quintana y el profesor Gonzalo Torres, entonces fueron los que nos informaron de la competencia. Entonces decidimos participar con todas las ganas. Sin importar que ganáramos o perdiéramos, la idea sí. era participar y se dio el lujo de poder quedar en tercer lugar. ¿Qué queríamos más que poder alcanzar el primero o el segundo? Sí, pero ya con ese tercero nos sentimos contentos. Bueno, yo le hago una pregunta, eso, eso estuvo muy reñido porque eso era primero, segundo, tercero, eso variaban. Pero le hago una pregunta, A ver usted, usted también quedó con la boca abierta como que yo con esos ganadores. Claro, porque o sea, yo veía que hacían dos minutos, tres minutos, algunos hacían un minuto 38, minuto 12, pero que ya que hicieron un minuto en la primera ronda y luego lo bajaron a 56 segundos, y yo me quedé aterrado. No. Están practicando todo el tiempo para hacer un minuto, menos de un minuto y, y vienen ahí vida en 56 no, pues hay, hay, hay un amigo mío el, el, el entrenador de Pollux siempre me decía que cuando él entraba a una competencia nosotros siempre quedábamos mi equipo y el de él, en los primeros lugares y él le decía, cuando entraba le decía a los chicos de él ese es el equipo a vencer y yo le decía a los míos cuando yo entraba, ese es el equipo a vencer. Porque uno siempre se referencia con los mejores. Entonces, para que pongan ahí ese, y ese es el tiempo a vencer. Ese es el, el equipo a vencer, ya saben, para el robo ya Mostar, Yo creo que todos, eh, eh, Daniel Blanco de que está como, hey, Mr. Robotón, nos lo estás echando a todos encima. Pero no, uno sabe que cuando uno es bueno, uno es referente. Y, y bueno, como esos referentes, felicitaciones. Eh, los esperamos que hagan muy buena labor en, en el All Stars que va a ser en octubre, ya se les hará llegar la acreditación y los premios, un abrazo Bueno, muchas gracias, también quiero agradecer a todo el equipo que hizo esta competencia posible y a todos los competidores que hayan ganado o no hayan ganado, tienen mis felicitaciones, un saludo desde Palmira, por parte de la institución educativa y por todos los integrantes del grupo de Robocar y nunca se rindan y sigan adelante con esta Fabulosa modalidad de lo que es las simuladores y la robótica en sí. Muchísimas gracias, entonces, Juan Manuel. Y en este momento, entonces, vamos a mostrar el segundo lugar que fue para Bolívar Coding Axel con Owo. Owo Boy, está por ahí Owo Boy. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo va todo? Yo. Bien, yo estoy super feliz que me quedé, me quedé en podio ayer y ahí están mis amigos. Leo, También. Leo, te hago una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? Um, diez. Tienes diez añitos. Y, y quedaste de segundo, de segundo en esta competencia con gente, con universitarios y todos. ¿Cómo te sientes? Eh, me siento como que yo yo yo me recuerdo desde cuando desde cuando yo comencé el primer rollo en colorín desde, desde el iPad que yo me quedé cuarto por un error que hice yo siempre estaba buscando para quedarme en código en colorín y pues a, ayer fue el día y yo me siento como que superior oh, excelente superior. felicitaciones Leonardo déjame decirte que nos agrada mucho porque yo he visto tu camino en RoboJam, yo me acuerdo que cuando ese primer torneo tú participaste y no ganaste por un errorcillo porque hubieras podido quedar en podio fácilmente, también con gente ma mucho mayor que tú, entonces ya veíamos uh -huh. desde ese torneo lo, lo bien que estabas, entonces felicitaciones y bueno, a prepararse para el RoboJam Stars, un abrazo Muchas gracias, te veo en octubre Claro que sí bueno, y ahora, el momento que todos esperaban, el así, el momento así, que yo le hago así, así, así, a Uditek Kaizen, eh, que es nuestro amigo, nuestro amigo eh, Daniel Blanco, Mr. White, Danielito, ¿estás por ahí? Muy buenos días, sí señor. A ver, prende cámara, bueno, pues, prende cámara, Daniel, si puedes, excelente, Daniel. Ya. Hermano, venga, yo le hago una pregunta. Eh, cada vez que usted se inscriba, ¿sería posible enviar una servilleta o una toalla a la casa de los participantes <ríe> para que se limpien la VA cada vez que usted hace un récord? <ríe> <ríe> <ríe> Pero oiga... Vea, vea, le hago, le, hago ¿Ve? la, le, le hago la verdad la pregunta, a ver... ¿Cuál es el consejo? Yo creo que tú ya lo has dicho, pero ¿cuál es el consejo eh, o, o, o una estrategia de trabajo, pues no la estrategia de programación, pero la estrategia de trabajo para poder llegar a, a, a esos récords y a esos logros? Principalmente nosotros la estrategia que hacemos es trabajo en equipo, Eduardo. Y pues, practicamos, miramos todos los tipos de programación, bloques con sensores con confort, con repeat, con todo y pues de ahí después de eso miramos nuestros tiempos de programación y vamos mejorando, vamos compitiendo entre nosotros, entre mi compañero Juan Carlos y yo, hasta que llegamos a un tope que decimos, bueno, de este ya es esta es la que va, esta programación la que va, esta programación la mostramos de primero, esta de segundo y en caso de empate mostramos la tercera Excelente, y, y hay una cosa, no sé si se podrá decir, pues lo voy a decir Tú me comentas en algún momento que muchas de las razones por las que ustedes participan es porque gracias a, también a los premios y, y de los eh, eh, torneos, ustedes están financiando la tesis. O sea, esto va también para la parte educativa, para ustedes poder hacer su tesis de ingeniería, ¿correcto? Correcto, sí señor. Gracias a estos torneos estamos pagando nuestros sensores y eso para un proyecto de grado, que es nuestra tesis, el cual es un desarrollo e implementación. De un sistema de comunicación IoT con tecnología Lora alimentado por paneles solares para la medición de la energía solar en el páramo de Santurbán. Vea. De bueno, de, de algo, entonces eh, cuando, cuando termine el, el sistema, pone patrocinado por Roboyan. Claro que sí, de hecho, ya los tenemos a ustedes en agradecimiento, Eduardo. Tenemos a Roboyan, a Dino, a la red de, de robótica y profesores. Bueno, no, muy, Daniel, Daniel el agradecimiento. hermano, muchísimas gracias. gracias, un abrazo y felicitaciones de nuevo. Gracias a usted, Eduardo, por estos torneos. Bueno, y ya para ir terminando las categorías, nos vamos a ir con la categoría Skill Drive. Y en la categoría Skill Drive, que es una nueva categoría, vamos a tener en el tercer lugar a Hispanoamericano en bot el robot hispano, eh, hispanoamericano con <risa> robot En bot hispanoamericano. Desde Valledupar, por ahí está la gente de Hispanoamericano. A ver, ¿me confirman? Sí, aquí estamos. De Hispanoamericano. Bueno, Iván, felicitaciones, hermano. A ver, ¿cómo, cómo se siente con esta ¿Cómo se sintió en la competencia? No, muy, muy emocionado y, y más en medio de, de tanta tanto nivel que había en todos los participantes en el manejo que se le daba con los controles a esos robots. Siempre estaba los puestos cambiando, entonces mucha emoción. Bueno, felicitaciones, no queda sino decirles muchas gracias y también muchas gracias por la paciencia. Esa, esa categoría fue difícil de juzgar porque mucho reclamo, nos teníamos que devolver al video, todo, pero bueno, felicitaciones y ahí los esperamos entonces en el Robo Jam Masters Un abrazo. Muchas gracias También recordamos que este equipo fue posible Que participara gracias a Mare Lab Mare Lab con John John eh, inscribió muchos equipos en esta categoría eh, Para darle la oportunidad a todos estos chicos Y segundo lugar Vamos con Pollux Pollux, Pollux Desde Itaú eh, Venga, Caro eh, A ver que yo sé que Carolina está por ahí Hoy Caro no está en esta, en esta categoría No, está usted bueno, pero venga, le hago una pregunta. O sea, estamos en el mismo equipo, pero el, el driver fui yo en esta... Ah, ocasión. bueno, pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo es que es el, el, el, el cántico de Pollux que dice que somos de Itawi? ¿Cómo es que es? ¿La cancioncita? O sea, de, de, de, del montón de arengas que tenemos de Pollux, eh, pues la, la, la mayoría no. O sea, eso fue ya, ya hace tiempito que lo presentamos, por ejemplo, fue en, en Robotex. Ya, ya, creo que ni me acuerdo de eso. Ah, no, sé, hace ratico, no, pues yo sí me acuerdo. Ellos sí, tenían sí, una sí. que decía y ahí somos de Itagüí o algo así. Pero bueno, no, felicitaciones. Eh, bueno, rapidito, ¿cómo te pareció la categoría? La categoría estuvo súper chévere. En verdad, nosotros miramos el, el reto cuando lo, lo presentaron. Nosotros pues como nos sentamos a leer las reglas, a mirar como qué diseño íbamos a presentar y... y... Y pues como planeamos un, un, en un momento el robot, cuando empezamos a practicar nosotros dijimos qué cosa tan tesa, porque hay que tener bastante habilidad con el, con el robot. Cuando al final, eh, recuerdas que nosotros se pedimos rehomologación homologación de, del robot, eso fue porque en, en último momento nosotros le metimos un... un unas piecitas nuevas a robot, y por eso creo que fue que nos, nos fue bien en, en la competencia. Y, y, y eso es permitido, o siempre y cuando no haya empezado, lo que no se permite es empezar con un diseño y cambiarlo en medio de la competencia, pero ustedes lo hicieron antes de empezar y lo, di, fueron muy honestos. Eh, venga, vamos, hicimos un cambio en el diseño, venga, rehomologamos tamaño. Entonces, por eso fue permitido. Felicitaciones, y bueno, nos vemos en octubre en el All Stars. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, perfecto. Eh, por aquí me están trayendo el desayuno. Y en este momento vamos a continuar con el primer lugar que fue Marelaf Dio, con Rot Embot Marelaf Dio 1, que realmente era el Rayo McQueen. A ver, por ahí tenemos, creo que era Diego el que estaba por ahí conectado. Buenos días. Ah, era Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo te pareció la competencia? Pues muy, fue muy chévere, la pasé bien, tenía muchos nervios y pues pude llegar a ganar gracias a mis papás que me apoyaron, a mi hermano, al colegio y a mis compañeros de equipo. Bueno, felicitaciones, no queda sino darte las felicitaciones y que te vayas preparando desde ya para el torneo internacional de octubre, para que vayas y lo hagas súper, súper bien. Habrán equipos de México, habrán equipos de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, bueno, de muchos países. Entonces, felicitaciones y bueno, por ahí nos vemos entonces en, en, en octubre. Un abrazo. Bueno, chao, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos terminado con los chicos en este momento. Bueno, los que se quieran quedar, bienvenidos van a quedarse en el Meet. Y los que no, pues pueden eh, salirse y, y mirar, terminar de ver la transmisión en el Facebook, porque ya lo que vamos a hablar es de los resultados generales. Entonces, en los resultados generales tenemos la clasificación por equipo. En primer lugar, compartiendo el primer lugar... Están los equipos de la Fundación Marina Earth, que eran School Earth 2 y 3. Entonces, eso les dio una medalla de oro y dos de plata, para un total de tres medallas. Pollux tuvo una medalla de oro, dos de plata, para un total de tres. Lighting Blue Lizards comparte tercer lugar. ¿Por qué el primero al tercero? Bueno, porque es que, como son dos primeros, se considera que esos ubican esas dos plazas. Ya el que sigue es tercer lugar, ¿cierto? Lightning Blue Lizards con Maker Schools, con una medalla de oro y una de plata cada uno. En el tercer lugar, quinto lugar para cortocircuito, eh, que tuvo una de oro y una de bronce. En el sexto lugar está Marelaf con Hispanoamericano y eh, el, el equipo del Quindío, con los dos. Eso también les da una de plata y una de bronce. Bueno, ahí, ahí es compartiendo. El quinto lugar, están compartiendo el quinto lugar realmente. Ahí qué pena hago la aclaración. El séptimo lugar, Robótica y NEM, Robin, junto con oditech oditech tienen una medalla de oro ambos. Eh, compartiendo el noveno lugar están nitrobot y Bolívar Corum con una de plata ambos. Starbots quedó en el onceado lugar con dos medallas de bronce tercer, dos terceros lugares y en el doceavo lugar, comparten Nova ruizbot Bot, y el Robocar con una medalla de bronce cada uno bueno, por país, muy obviamente, todas las 23, no 24 y no 23 medallas, porque una categoría que no tuvo una medalla de bronce fueron para Colombia dado que en los otros países invitados pues, no pudieron estar en el podio, aunque lo hicieron muy bien, y eso ya se dijo ...en otros videos, felicitaciones a la gente de India, de Paraguay, eh, Canadá y Filipinas... ...aunque yo sé que Canadá, por ejemplo, tuvo problemas técnicos... ...no hay ningún problema, igual todos participaron y muchas gracias. Ahora, rapidito, compañeros, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Para que tengan en cuenta, todos nuestros torneos de RoboJam Jam lo pueden encontrar en nuestra página web... ...que es live y aquí podemos ver que viene el que viene en dos semanas es el torneo de Eslovenia. Robo Llama Eslovenia viene en dos semanas, para que por favor estén ahí muy pendientes de este torneo, junio 19 y 20. Luego viene Perú, julio 31 de agosto primero, luego Ecuador, 14 y 15 de agosto, a la semana siguiente Paraguay, 21 y 22. Luego en septiembre tenemos a Bolivia, España, Argentina, seguiditos del... En esas tres semanas, desde el 11 de septiembre, eh, España el 18 y Argentina el 25. Y va a haber un segundo torneo de Robo Jam México, que va a ser en octubre 2 y 3. Y por último, el 30 y 31 de octubre, celebrando el primer año, porque el primer año de Robo Jam cumplimos año de torneo el 31 de octubre de Halloween. Sí, señores, Robo Jam cumple años en Halloween que ese fue el día que inauguramos el primer torneo el año pasado. Entonces vamos a tener algo muy especial para que se alisten todos los, todos los participantes. Entonces, como ya lo habíamos dicho, RoboJam All Stars, en este momento ya vamos cerrando transmisión. No queda sino agradecerle a todos los equipos, a todos los equipos que están presentes, a todos los que nos dieron... Eh, esos saludos a todos los que nos escribieron en el chat, que compartieron la señal, no queda sino agradecerles. Muchísimas gracias por hacer de este evento un evento tan especial. Sin ustedes de verdad no hubiera posible porque no tendríamos las maneras los medios de, de poder hacer y brindarles estos espacios a ustedes. Un abrazo, muchísimas gracias. De, de, no tuve tiempo de, de, de leer mucho los comentarios. De todas maneras, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Y terminamos con el saludo de RoboJam para todos, que es RoboJam. Que estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.